Estos, Hoy estamos al 4 de septiembre de 2020, este año de altibajos, como una montaña rusa. Y un alti que tenemos es que Germán ha vuelto con nosotros, pero de verdad, porque la semana pasada estuvo, pero no le pudimos escuchar porque tenía el audio uh. fatal. <ríe> y es muy bonito porque Víctor también le conoce de antes, así que es como una reunión de viejos amigos. Y, pues, vamos a ver si llega más gente en, en, dentro de un ratito. Si se acuerdan que hoy es viernes. Yo creo que cuando estamos en casa, sin ir a trabajar y todo lo demás, es como que cada día parece igual, ¿verdad? Yo el único día que tengo, que es claro, es el domingo. Y no porque voy a la iglesia, sino porque el domingo me permite un pequeño lujo de ir a tomarme el desayuno en una cafetería. No muy lejos de casa. Y es como mi cosita de la semana. Y el domingo no me lo confundo. <risa> pero todos los demás días es como si, si no pongo alarmas en el móvil para recordarme que tengo esta reunión o esta cosa que tengo que hacer, se me puede pasar. Sí. Bueno, la semana pasada empezamos el capítulo 9, pero como el audio no fue bien, no lo grabamos al final. Bueno, lo grabamos pero pues, se escuchaba fatal. Así que lo vamos a repetir para que tengamos una continuación de audio con, con calidad, con mejor calidad. ¿Quién quiere empezar hoy entonces? Germán, ¿quieres el honor de empezar hoy? Ya que tienes audio y tienes el PDF y todo lo demás. Estoy buscando el PDF. Oh, <ríe> que si, queréis, <risa> si tengo un montón, como tengo estropeado el ordenador, pues me descargo ah. todos los libros que me quiero leer. Pues tengo bien. un montón aquí de PDF. Y... ¿Y se te paso un enlace? Mejor. Vale, venga, ahí va. Entonces, para... Tú puedes pu ser segundo. Víctor, ¿quieres empezar tú? Entonces, sí, claro. ¿tú ya está el enlace. Pero ¿y ¿Empiezo yo? Si ¿Sí quieres. Hasta. Aquí Me va digo. entonces. Capítulo 9. Ciudades en el mar. Las fronteras del océano. El ecosistema en nuestro planeta está basado en el ciclo hídrico formado por una gran variedad de formas de agua en circulación océanos, nieve, hielo, lluvia, lagos, pantanos, aguas subterráneas y ríos. Esta circulación, constantemente renovada y potenciada por el calor del sol, la rotación de la tierra y las fuerzas de Coriolis, apoyan el ciclo de vida completo, incluida la raza humana. La gente suele hablar de zonas de tierras subdesarrolladas, pero rara vez habla de los recursos naturales no desarrollados más grandes del planeta, que son los océanos. La exploración y desarrollo de los océanos debe ser llevados a cabo con el máximo de cuidado, a pesar de que los seres humanos han usado los océanos... ¡Ups! ¡Ups! Víctor, vuelve. <ríe> hemos perdido a Víctor. ¿Qué ha pasado? Víctor, ¿nos escuchas? Se ha caído Víctor, ¿no? No, está todavía. Si miras arriba, ah. está su su cosa. Ay, a ver. Ahí estás. Te perdimos un ratito. Bienvenido de nuevo. Habías llegado hasta... A pesar de que los seres humanos, ¿no? A la mitad del segundo párrafo. Sí. Ok. ¿Quieres seguir? Bueno, bueno. ¿Encuentras dónde estabas? Eh, ¿Sigo leyendo yo? Sí, sí, por favor. Es sí. que te perdimos a la mitad de una frase. Estabas en el segundo párrafo y te perdimos cuando habías leído, a pesar de que los seres humanos, y creo que fue ahí que, que te perdimos. Bueno, continúo. Uh -huh. Apenas estamos empezando a dimensionar el enorme potencial y diversidad de este recurso subutilizado los humanos ofrecen una diversidad pero los humanos ofrecen los océanos ofrecen un ambiente casi ilimitado para obtener alimento producir energía proveer medios de transporte, minerales, medicinas y mucho más. En el pasado, hubo escala, escasa o nula consideración hacia la vida en los océanos, que es esencial para toda la vida del planeta. Como especie, sobreviviríamos y avanzaríamos mucho más fácilmente si tomáramos en serio las exigencias de nuestros océanos. Exacto. Okay. Pues sí, cuando te lo pones a pensar, dependemos del agua de una forma, es, es, es vital, no podemos estar sin el agua, pero es una de las cosas que más estamos polucionando, que es una locura. Y, y hasta el hielo que está derritiendo, que es tan importante, están descubriendo virus y enfermedades que hace miles, miles de años no se, no se ha visto. O sea, que lo que estamos haciendo... Sí, es. Con el planeta es terrible. Sí, totalmente. Que, eh, diría que como la Tierra es un sistema interconectado de, de varios sistemas, entre el que está el ciclo hidrológico, el ciclo de carbono, la tectónica de placas, como que todos se eh, sostienen los unos a los otros y diría que para entender la vida hay que entender el agua. ¿no? Y entonces, a partir de de comprender es cómo funciona el ciclo hidrológico y de todo, todas las variables de las que depende, eh, es, es lo que tenemos que poner de, de vital importancia. Y, a, y lo que decías tú anteriormente, que con el cambio climático se está viendo está un deshielo y en ese deshielo se está descubriendo permafrost, donde hay virus a los que todavía no estamos, no estamos inmunizados. Y, y, y bueno, y, y los desastres con el agua, pues, la escasez de agua dulce, que, puede, que se puede desarrollar, etcétera, y, y demás. Pero bueno. Eh... Da mucho miedo. Estuve leyendo un artículo hoy de un señor que ha estado en, en países donde hay sequías y ve las tragedias que hay cuando falta agua y, lo, y lo, la gravedad de la situación cuando falta agua. Y está la gente peleando por si tiene que poner una máscara y no se está preocupando de, de los problemas que realmente son muy muy muy serios como el cambio climático y a veces la, las prioridades de la gente son tan irreales que da, da miedo de que tenemos tanto tanto rechazo a la ciencia además ¿No? bueno si sí, es tanto miedo y su suspicacia hacia lo que de hacer la ciencia y tanto desconocimiento por el potencial que tiene y cómo ves la manera en que debemos resolver nuestros problemas. Uh, uh, es es, es ¿Sí? muy preocupante. Sí, exactamente. Es... Además que es muy... Sí, perdón. No, adelante. Ah, adelante. Es, es, sí, que es muy característico del sistema monetario en el que nos vemos envueltos. Eh, se tratan de, de poner parte sobre las soluciones en, en lugar de, de pensar de dónde sale el problema en primer lugar. ¿no? En ciertos lugares hay restricción de agua en las que hay como de tal hora a tal hora solo puedes recoger esta cantidad de agua y llevártela a tu casa y, y así es la rutina diaria. En lugar de pensar en, en posibles soluciones como puede ser eh, toda la forma... ...que tenemos planteada de cultivar alimentos, etcétera, utilizando hidroponía, acuaponía, aeroponía... Eh, ...es pues como más adelante en el capítulo, habla de, de no hidroponía en concreto, ¿no?, pero de policultivos y, y demás... Y, ...y en lugar de pensar en, en cómo podemos solucionar lo, los problemas de raíz, eh, ya estamos poniendo restricciones, ¿no?, como, como es muy del sistema monetario... Que, que se enfoca en castigar en lugar de en lugar de solventar en lugar de prevenir se, se centra siempre en el, en el después en el castigo ¿no? uh -huh. vaya que se le va a dar bien ese sistema monetario con todos los sistemas de, pues, de violencia y con los ejércitos y con toda la estructura armamentista con la que estamos a la que estamos acostumbrados a resolver los, a resolver los problemas a meter bombas y, y, y armas, en vez de, de solucionar los problemas. Sí, claro. Por eso siempre, siempre será muy valioso el, cuando Jack Fresco en esa animación explica menciona cómo en base a su cálculo con los recursos que se gastaron en la Segunda Guerra Mundial se pudo, se pudo haber solventado los todas las necesidades eh, de salud y básicas de todos los seres humanos del planeta. Okay. No, desperdiciamos las cosas de una manera bestial. Seguimos leyendo. Muy bien, es hora de que Germán estrene su, su casco. Venga, Germán... Esa... <risas> Estrena, Germán. Casco es un audífono. Perfecto. Bueno, perfecto. Pero perfecto. No me quiero desviar. <risas> vale. Eh... Nos quedamos en abusos del ambiente oceánico en el pasado, ¿verdad? Sí. Eh. Vale. En agosto de 1970, el ejército de los Estados Unidos vertió deliberadamente contenedores con 67 toneladas de sustancias neurotóxicas en el océano Atlántico. Peor aún, el fondo marino de dicho vertimiento está cerca de una arteria principal en este sistema de soporte de la vida, la corriente del Golfo lo cual hace que la limpieza sea todavía más necesaria y urgente. Las marinas del mundo, las flotas pesqueras, las líneas de cruceros y muchas ciudades costeras usan habitualmente el océano tanto de basurero como de retrete. La falta de limpieza adecuada es una de las más grandes amenazas a la salud humana, pues trae como consecuencia una mala salud, enfermedades y muertes relacionadas con la polución de las aguas costeras. Asia del Sur, por sí sola, tiene 825 millones de personas que viven en las costas sin plantas de tratamiento mínimo de agua servida. No es difícil entender entonces la razón por la cual las aguas costeras del sur de Asia tienen la tasa de aguas residuales no tratadas más altas del mundo. Esto, además de constituir un serio riesgo para la salud de las personas, trae consigo un florecimiento explosivo de la población de algas tóxicas que causan la muerte masiva de peces, faunas y arrecifes coralinos. Las prácticas medioambientalmente destructivas son numerosas. La pesca masiva global con fines comerciales causa un enorme daño al medio ambiente del fondo marino. Sus redes aplastan o entierran organismos del fondo del mar, destruyendo su alimento y áreas de incubación. Este ecosistema es crucial para la reposición de los mariscos y frutos del mar. Este proceso provoca más daño a los fondos marinos que la tala de bosques a la superficie de la tierra. Una sola pasada... Perdón. Una sola pasada mata entre un 5 y un 20% de la fauna del suelo marino y esto ocurre a escala global, las 24 horas del día, los 7 días a la semana durante todo el año. El manejo inadecuado de la desembarcadura del río Mississippi ha creado enormes áreas sin vida marina en el Golfo de México. La práctica de negocios destructiva ha sobreexplotado los mares a tal extremo que incluso los peces de mayor capacidad reproductiva se encuentran al borde de la extinción. Alrededor del globo, las especies marinas y los arrecifes de coral que las cobijan están desapareciendo rápidamente, no por causas naturales ni porque su desaparición ayude de algún modo a nuestro modo de vida. Muy por el contrario, su extinción, su extinción perdón, pone en peligro nuestra supervivencia y se debe únicamente a nuestra propia arrogancia e ignorancia. Incluso en los ecosistemas más complejos, los seres humanos actuamos como depredadores. Sí. Ya hace tres muchos minutos, ¿cuánta destrucción leída? De ya hace muchos años trabajé en un barco de cruceros. Estuve tres meses en el Caribe. Y me acuerdo una mañana estuve en la. ¿Cómo se dice? En el deck. Eh, bueno, en cubierta, temprano por la mañana. Y mirando hacia atrás, mirando la estela que dejó la bar, el barco. Y en, en medio de la, de la espuma blanca veía tiburones. Y dije, Dios mío, ¿cuántos tiburones nos siguen? ¿Cómo pueden ir tan rápido? Estaba alucinando. Hasta que uno de los marineros me dijo, no, no son tiburones, son las bolsas de basura. Abrían la parte de atrás del, del barco y tiraban la basura en bolsas de plástico negras. Y como oh. flotaban, subían y bajaban, yo pensé que eran las aletas de tiburones y eran las bolsas de basura. O sea que sí, es que no, no respetamos el... ...el medio ambiente, no respetamos a la madre naturaleza. No, es? pues es que pues los cruceros, como están en mar, en mar abierto... Uh -huh. ...ahí nadie los regula y les vale, y ese, ese es el motivo por el que hay tantos derrames de petróleo... ...y contaminación en, de las embarcaciones, porque en, en el alta mar nadie, los, nadie les dice nada. Ya, yeah. ya. Yeah. Y aquí, bueno, aquí no tanto, pero en Ibiza, cuando vivíamos en Ibiza... Las calitas ahí, a veces entraba la gente con sus barcos para lavar los barcos en el, en, el agua, en, en el agua de la playa, con jabón y todo. Venían con estropajos y jabón y empezaban a lavar los barcos ahí en la, en la orilla, con los niños jugando al lado y les decíamos, oye, por favor. Y a veces se negaban a irse, así que cogíamos arena y les echábamos arena encima del barco hasta que se fuesen, pero... Un, una falta de respeto a la, al medio ambiente, terrible, terrible. El, el hombre es muy bestia. Y lo de los... Emoción? Perdón. ¿Tú, tú, tú, adelante, adelante. Iba a decir, lo de la pesca masiva, habréis visto fotos de, de las redes gigantescas, llenas de pescado. Y cuando los ves en el, en el mercado, en, la, en los expositores, tienen los ojos chafados, porque el peso de los que están arriba les chafa completamente. Es, es, ah, es terrible. Y imagínate, si estamos acabando con la vida en el mar, ¿qué van a comer la, la, la gente si no tenemos eh, pescado? O sea, que poco a poco vamos eh, reduciendo la cantidad de comida que tenemos para, para nosotros. Va a ir más caro, va a haber más hambre, entre... Eh, cosechas que se pierden por eh, sequía o por eh, demasiado lluvia o por vientos o por plagas. Psh, ¿Qué vamos a comer? Es que es de cajón que buscamos otra forma de, de, co de cultivar comida. ¿no? De, con, como dijo Germán, que fresco habla de, de sistemas alternativos. Eh, Agua acuapónica o, o hidroponía Psh, si realmente los políticos estuvieran interesados en ayudar a la población, estas cosas serían eh, al frente del, de, de, lo, de la mente de lo que tienen que hacer y no, no mirando otras cosas que, que no tienen tanta importancia. Sí, es que podemos destruir el medio ambiente ya sea por, por este, directa o, o incluso por misma ignorancia. Por ejemplo, aquí en México... Hay un lago donde era muy fructífero en pesca de los tipos de peces que muy sabrosos que se que recolectaban ahí. Y nada más de repente alguien metió otro pez, pero un pez que era supuestamente para controlar una plaga. Pero resultó que ese pez se empezó a matar a los peces que eran los que se... Pero ¿cómo se dice? Que sí, que se... ¿Cómo se que se recolectan, ¿cómo se dice? Que se cosechan, pues. Que se pescan. Este, ándale, que se pescan. Que se pescan ahí. Y, se empezaron, y esos peces los empezaron a matar y, so, y se los empezaron a reproducir. Y entonces todo el lago se volvió ausente de los peces que se cultivan en un, en un primer momento. Y todo por la ignorancia. O sea, a veces ya ni es por dolor, es por la ignorancia que, que nos causa tantos problemas y que este hace que pues, nos pongamos, no podamos avanzar como que queremos? Tantas maneras en que el hombre puede destruir el medio ambiente en el sistema actual, ya sea de forma inconsciente o, o consciente. Sí, yo diría que, que... desde principios del Neolítico, con el cambio climático que hubo de la... del de la, periodo glacial y que y que se fue, se fue templando el clima y demás, eh, hubo una adaptación de nuestra especie en base a, a la explotación de recursos. Eh, ¿Qué es lo que genera la escasez? Principalmente, la escasez viene generada por la, eh, la destrucción del medio ambiente que te rodea, es decir, eh, estar por encima de la capacidad de, de carga de ese, de ese entorno. Entonces, cuando rebasas esa capacidad de carga, empiezan a escasear recursos. Entonces, eh, las especies compiten por los que hay y entonces cambia completamente el equilibrio dinámico, las cadenas tróficas, eh, etcétera, entonces, eh, de las que dependemos. Y parece que desde, desde ese entonces hasta ahora, o sea, desde el neolítico hasta ahora, nos hemos adaptado a esa, a esa dinámica de explotación de recursos que a la larga genera escasez y que nos hemos basado todas nuestras economías, sistemas de creencias, sistemas culturales y, por ende, comportamientos subsiguientes, en esa explotación que es la, la que genera la escasez y la escasez de es lo que genera las jerarquías sociales y la desigualdad. Lo que sucede ahora, lo que estamos viendo es que es a escala, a escala planetaria, que es... Eh, en la que ya la explotación del medio ambiente pues es a escala global y, y, y mal que, que ya el cambio climático por lo menos es visto como real por la gran mayoría de las personas que sea que haya negacionistas ¿no? pero pero tenemos este esta adaptación a la explotación del medio ambiente que, que es que es la, la fuente primaria diría de, de casi todos nuestros problemas sí. esto en eh, eh, en antropología se, se llama ciclo de retracción negativa. Cuando explotas el medio ambiente por encima de la capacidad de carga, eh, generas escasez, eh, disminuye la población, eh, tienes que ir a, otros a otras áreas para, para expandir, para obtener recursos y vuelves a hacer lo mismo. Entonces estás en un ciclo de retracción negativa. Eso eh, lo estoy simplificando muchísimo, porque es mucho más amplio, pero es en base a lo que funciona en nuestro sistema. Y por ende todo nuestro sistema de creencias y comportamientos. Perdona, Germán, lo que dijiste es de, de, de antes, cuando éramos cazadores y recolectores, ¿qué dijiste de, de, de cómo vivían? Si, si no cuidaban del ambiente o algo, no entendí bien lo que dijiste. Sí, el, el, el gran paso fue otra, eh, hace unos 10.000 años, más o menos, eh, hubo un cambio climático derivado de un proceso de... De, en el que el clima se, se iba templando más, de, saliendo de, de esa congelación que hubo. Eh, entonces, eh, eh, los cazadores-recolectores vivían de la subsistencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, no, no podían explotar el hábitat. Eh, eh, vivían, de alguna forma, en un equilibrio dinámico con, con el entorno que le, en, el que, en el que se ven envueltos. además eh, a través de los estudios etnográficos que tenemos de las sociedades de a recolectoras hoy en día, pues vemos que viven, viven de una forma sostenible, por decirlo, por decirlo así. Eh, el cambio fue el paso a la agricultura. Con pues la agricultura eh, cambió todo. Modificamos eh, el entorno, eh, cambiamos los, los, los terrenos y ya se empezó a, a producir lo que es esa explotación del suelo, eh, los excedentes agrícolas y la prevención de la pobreza. Yo, yo te pedí que lo, que lo repitieras porque me he hecho forofa de un programa de arqueología sí. Y, sí, y he visto esto, ¿no? De que eh, aprendían a, a vivir de manera sostenible que, que no simplemente cortaban árboles sino que plantaban para reponer y, y que vivían en armonía con su entorno mucho más... Sí, respetuoso que nosotros hoy en día que cortamos y machacamos y no reponemos y esto a mí me pareció increíble de hecho la, la gente tanto lo mesolítico lo que pueden ver por las por las pocas señas que hay porque claro de tantos miles de años huesos se eh, deshacen con la acidificación de la tierra y tal pero a veces encuentran um, las piedras estas que usaban como herramientas, que no sé cómo se llama en, en español. Eh, Silex. ¿Cómo se llaman? sílex sílex puede Silex. ser, flint, que los hacían, los golpeaban y hacían hachas y hacían uh, cortadores y, y todo tipo de cosas. Y esto es básicamente lo que encuentran. Uh, pero sí que a pesar de esto, pues aprendían a vivir en armonía con la naturaleza y a medida que hemos ido evolucionando hemos ido devolucionando es, es sí. bárbaro podíamos aprender mucho de las de la gente primitiva lo que llamamos primitiva sí, ¿Sí? De la, ¿Sí? bueno de la gente pero lo, bueno pero siempre vamos a necesitar, lo que sí es que no podríamos regresar a, a vivir como los de antes porque siempre vamos a necesitar estar aprendiendo y creando nuevas cosas y pues no podríamos estancarnos en un modo de vida como el que llevaban los, ante, los nuestros antepasados. Y no. simplemente no lo soportaríamos mentalmente. Y todos los esfuerzos que se han hecho para hacer comunidades autosustentables, pues la verdad es que siempre, siempre serán este, unas, una manera de, de desarrollar las, las ideas y los nuevos modos de vida. Este, y, y siempre la solución definitiva, pues va a ser algún únicamente podrá ser un sistema integral eh, global como lo propone el proyecto Venus, porque por más que podamos producir nuestra propia comida, no, no, no vamos a poder producir nuestra propia ropa, nuestras propias computadoras, nuestros propios celulares. Y, y entonces la solamente as, solamente con una y propuesta integral global como la del proyecto Venus es que realmente se consiguen los resultados definitivos. Sí. sí, yo diría que, que hemos desarrollado la ciencia y la tecnología adecuada para los fines inadecuados. Tenemos sí. que utilizar todo el conocimiento acumulado y heredado para los fines adecuados. para vivir sosteniblemente y comprendiendo pues, que vivimos en un planeta eh, que es un sistema y tenemos que tratarlo como tal y adecuarnos como tal. Y la solución es global o, como dice Flesk, una frase que me parece muy bonita, que o, o trabajamos juntos o, por individualmente, es algo así la estoy diciendo en memoria, ¿no? pero que, que, tenemos que tiene que ser de carácter global, no por una opinión eh, aleatoria ni nada, sino porque la, la Tierra es un sistema. Sí. Y eso suceda... sí, perdón. No, perdón, nada, y simplemente iba a decir que lo que suceda... Eh, en una parte de, eh, por ejemplo, en el capítulo se mencionaba que, que Asia del Sur por pues si sola tiene 825 millones de personas que viven en las costas y que de las plantas residuales, bueno, eso a la larga eh, afecta porque a, a una persona que viva en Estados Unidos o que viva en China o que viva en España, etcétera, ¿no? Porque el medio ambiente, el ciclo hidrológico, el ciclo de carbono no entienden fronteras. Lo estamos viendo con el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. Es lo que iba a decir que es ridículo eh, que sigamos con ideas de fronteras y nacionalidades cuando tenemos la evidencia actual de que es, es una idea obsoleta. El virus ha podido extenderse por casi todos lados, así que tenemos que entender esto. El enfoque sistémico es realmente muy importante um, y la gente necesita entenderlo, pero creo que a veces no entienden ni siquiera lo que es un sistema. Yo sé que yo antes tampoco entendía lo que era el sistema, ¿no? Y cuando escuchaba antisistema, porque nunca escuchas pro-sistema, siempre escuchas antisistema. Y, y ahora entiendo mucho más por qué, ¿no? Y entiendo más, más el tema de los sistemas también y cómo se tienen que trabajar juntos. Sí, sí. Sí, la verdad que, que se utiliza muy a la deriva de las palabras. Igual que radical. Tendría que ser claro, voy a la raíz. Sí, así es. Sí, de hecho, por ejemplo, ese del tema del radical también es común que se haya satanizado el término. este Incluso un político de aquí en México pues, sí dijo, dijo que quiere hacer un cambio radical, pero que nadie se asuste porque radical proviene de raíz. ¿Ah? Mira, pero se hacen palabras sueces, lo mismo que activista. Eso eh, que incluso es una palabra peligrosa, según donde sí, Bueno, está... aquí en México la palabra activista no está satanizada, pero entiendo que allí en Europa sí lo esté. Uh, o en algún país árabe o de estos, ¿no? Por de eso cambiamos igual. el nombre de, de TVP Activism a TVP Support, porque no queríamos problemas, ¿no? Seguimos y leyendo. Bien, te sí. toca eso. Sí, ok. Un nuevo respeto por los ecosistemas. Con la nueva economía basada en recursos llegarán nuevos valores. Dado que nadie, ya nadie obtendrá ganancias con las prácticas despilfarradoras del pasado, el objetivo principal será recuperar y conservar un medio ambiente próspero y productivo. Si los océanos son administrados de manera inteligente, pueden perfectamente proveer recursos más que suficientes para aliviar todo el hambre del mundo. Billones de personas podrían depender del mar, donde la vida es variada y abundante para suplir sus necesidades básicas de proteínas. Aunque la inmensa mayoría de la fauna marina se encuentra cerca de la superficie, en las tenebrosas y gélidas profundidades donde ni siquiera la luz del sol logra llegar, la vida es abundante, a pesar de las enormes presiones y las bajas temperaturas, incluso a temperaturas cercanas al punto de congelación. Congelación, erupciones de gases tóxicas en ebullición dan sustento a una amplia gama de seres vivientes, los que permanecen sin ser estudiados hasta el día de hoy. Grandes masas de agua, llamadas corrientes, cruzan los océanos del planeta debido a la rotación de la Tierra. Estas inmensas corrientes oceánicas se desplazan a diferentes velocidades, eso yo no lo sabía, profundidades e incluso en direcciones opuestas. Se estima que la corriente del Golfo fluye a razón de alrededor de 30 millones de metros cúbicos de agua por segundo, pasando por Miami, Florida. Esto es más que cinco veces el flujo combinado de todos los ríos de agua dulce del mundo. ¡Oh! Al aprovechar este potencial energético, se estima que se podría generar unos mil millones de vatios al día, lo cual equivale a dos grandes plantas nucleares, sin contaminación ambiental, ni peligro de radiación alguno. Además, los vientos huracanadas, las olas y las corrientes pueden proporcionarnos enormes fuentes potenciales de energía eléctrica. Cultivos de energía se pueden lograr a partir de biomasa, gracias a la conversión de residuos orgánicos en combustibles líquidos o gaseosas. Energía adicional puede obtenerse de la fermentación. Imagina un montón de alimentos en descomposición y otras materias orgánicas. Este montón de biomasa genera calor y gases. Con la tecnología adecuada, esta fuente potencial de energía puede ser aprovechada y utilizada. En el fondo marino y en las sales del agua del mar contiene, perdón, en el fondo marino y en las sales que el agua de mar contiene, Existen grandes cantidades de depósitos de metales y minerales que pueden ser utilizados para ayudar a resolver la escasez de recursos de los continentes. Sin embargo, cosechar estos metales y minerales requiere de nuevas tecnologías que no perturben el frágil le lecho marino. Estos son solo algunos de los proyectos a gran escala que podrían llevarse a cabo en los océanos sub subutilizados de la actualidad. Aún más interesantes son los diseños de ciudades en el mar. Ok, pues, uff, ahí hay mucho. Um, pues me gusta mucho cómo desarrolla el tema este capítulo. Sí. Primero te explica el ciclo, el ciclo hídrico y la importancia del agua y el enfoque sistémico que, la mismis, que el mismísimo ciclo hídrico tiene en todo el planeta. Sí. Y, y la complejidad que tiene que es realmente... Eh, y la importancia como el donde empezó la vida y donde sigue siendo la, la fuente de vida de, de todos los eh, especies y seres vivos del planeta después sí. como todo lo que hemos hecho para destruirla y, y por ende destruyéndonos a nosotros mismos y ahora nos nos, nos, nos nos presenta pues lo que el otro lado lo que ahora vamos a hacer para revertir este, este daño y y para creer y para crearlo y mejorarlo, y mejorar la, la vida de todos de forma sostenible. Sí. Mientras yo, no llegamos a un punto de no retorno, hay, hay posibilidades todavía. Así es. Y esto de utilizar el agua para, para energía, para tantos sitios, todas las costas que hay, millones de kilómetros de costas que hay en el mundo, y estamos todavía con petróleo ¿no? y gas. Y tenemos el sol gratis, tenemos el viento gratis. Que por cierto, los que critican a los molinos de eh, energía eólica porque matan a los pájaros, han descubierto que pintando una de las aspas de color negro ya se baja la cantidad de pájaros que matan en como un 30%. Y si pintan dos, pues más todavía. O sea, que fíjate que es sencillo, pintándoles de otro color Matan menos pájaros. Qué increíble, ¿eh? O sea, sí, claro, uno, y... uno de los problemas que había con ellos, pues ya está resolviéndose, ¿no? Es, todo es cuestión de poner el interés en el desarrollo. Y, claro, sí, para claro. el desarrollo hoy en día se necesita el money money. <risa> que to una total ridiculez que habiendo los recursos si no no Sí, hay suficientes recursos, pero nunca habrá suficiente dinero. Exacto. Y sí, como dice Jack Fresco, si no haces nada, te aseguro que no va a pasar nada. Es decir, si nunca intentas empezar a desarrollar la tecnología de los molinos de viento, pues nunca vas a empezar a resolver el problema energético, mucho menos te vas a dar cuenta de que con, pintando un asco de negro vas a, puedes resolver el problema de los pájaros. Exacto. Es decir, ¿pero qué, qué prefieres? Quedarte con una tecnología obsoleta y estancarte o desarrollar una tecnología aún en, a lo mejor imperfecta, pero con un potencial muchísimo mayor y que obviamente... Sus, sus imperfecciones se van a ir solventando a medida que se vaya implementando. Claro, que se, se ponga el interés en desarrollarlo. España era en su, en su momento un, un líder en el mundo por, por el tema de desarrollo e investigación y con los gobiernos de derecha que tuvimos, que han recortado y recortado, pues fíjate dónde estamos ahora, con la gente que tiene un nivel de ignorancia sobre la ciencia que es penosa. Sí, ¿verdad? Porque ustedes tienen campos eólicos y, y, y solares y gigantescos. Recuerdo verlos bueno, alguna vez. Ahí ha habido una estafa muy grande con el tema de las energías. Hay mucha gente que perdieron un montón de dinero con ello. ¿eh? No es tan ¿Ah, sí? maravilloso, no, no es tan maravilloso como se pinta el tema. Um, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero hay gente que han, se han arruinado por invertir en, en las energías, pero luego por estafa y tal, pues han perdido todo. Germán, a lo mejor tú sabes. Bueno, pero no es el caso ahora. No estamos hablando sí, de bueno. eso, estamos hablando de, de los océanos. <risa> <risa> Ot otro día hablaremos de esto. Um, Básicamente ¿vijo? que la energía... Perdón. No, sigue, sí, sigue. Sí. No, que, que como se puede generar, eh, es decir, eh, como al sol, bueno, es que iba a decir, al sol no se lo puede poner en precio, pero es justamente lo que se le, se le puso en España. Pero a las energías renovables, como pueden ser abundantes, pues entonces el, el valor de algo eh, suele ir asociado a los casos que es ese producto. Entonces, a, a ¿cómo lo puedes, lo, lo puedes distribuir y redistribuir? entonces si es algo abundante no le puedes poner un precio ¿no? entonces eh, eh, eh, con todas las propuestas que se pueden hacer sobre eh, extraer energía a través de, de el propio funcionamiento del sistema hidrológico pues eh, es como claro vamos a utilizar esto ¿no? pero tenemos la barrera del sistema monetario que nos incide ahí Creo que más adelante en el capítulo, además, eh, habla de, de todas las fuentes de energía que se pueden puede utilizar, o las técnicas, mejor dicho. Sí, sí, varias veces a lo largo del libro habla de, de diferentes energías. Sí, si nos metemos en la polémica de las energías renovables, ahorita da para el resto de la… para una hora solamente hablando de eso. Así Exacto. que pues tenemos que concentrarnos en el, en el tema actual y ya después, nos, cuando sea ese tema, nos podremos desplayar. Que ¿Quieres, vaya que seguir, hay que decir, ¿sí, ¿Quieres seguir tú leyendo y lees ahora el, la parte sobre las ciudades, Víctor? Sí, claro, muy bien. Entonces, continuamos con ciudades en el mar. Exacto. Eh, ciudades en el mar. La colonización de los océanos es una de las últimas fronteras que quedan en la Tierra. El surgimiento de numerosas comunidades en ciudades oceánicas será inevitable y se contará entre los mayores logros de una nueva sociedad. Para utilizar plenamente esta abundante fuente de recursos, tenemos que desarrollar primero grandes estructuras oceánicas que permitan estudiar las riquezas relativamente inexplotadas de los océanos. Estas estructuras proporcionarán la base para desarrollar maricultura avanzada, producción de agua dulce, energía y minería que compensará la, la escasez de los continentes. Los océanos pueden proporcionar una riqueza casi ilimitada de productos farmacéuticos, químicos, fertilizantes, minerales, petróleo, gas natural, agua potable, energía mareomotriz y eólica, solo por mencionar algunas. Sensores en el océano y el espacio monitorearán constantemente el flujo de las mareas, la fauna marina la composición y la temperatura del agua, las condiciones atmosféricas y un sinfín de otros signos vitales. El desarrollo de estas comunidades oceánicas aliviará de forma considerable las presiones de crecimiento demográfico. La población, la, la población de estas ciudades podrá variar de entre uno a varios cientos o a muchos miles y estarían ubicadas alrededor del mundo serán controladas, administradas y operadas principalmente por sistemas automatizados y serán parte íntegra de la red de comunicaciones internacional. Los océanos son, después de todo, esenciales para nuestra supervivencia y una parte crítica de la capacidad de carga de la tierra. Entonces, A mí, no hay fronteras. A mí la idea de, de vivir en una ciudad en el mar yo soy muy mala marinera, pero me imagino que si estás en una cosa tan grande como una ciudad, el movimiento del mar no lo notarías. Además, él habla de, de fijarlos en, la, en, la, en el fondo, pero si hay una, hay una tormenta o algo así que, que movería mucho, pues se pueden ser llevados a, a, a la costa. ¿no? Uh, o sea que creo que me, me interesaría, sobre todo, cuando ves las imágenes de las ciudades que tienen por debajo del, del agua y puedes ver los peces y todo ahí en su ambiente natural, sería fascinante, fascinante. Imagínate ahí debajo en tu cuarto y mirando a pasar delfines y... ¡Oh, qué maravilla! Sí, sin duda. Y no, aunque no, a lo mejor no necesitas ser buen marinero, es pues como en los acuarios donde tienes... Eh, los, eh, los, vid los vidrios enfrente de ti o incluso los acuarios más modernos donde hay túneles donde pasas debajo de los peces, pues no, no te mareas ahí por andar <risa> caminando entre, dentro del acuario. Así que pues todo es posible y, y ya hay mucho avance y, muy, y bueno, en ciertos precedentes con estos acuarios y con otras tecnologías que obviamente a, hacen factible estas estrategias de vivienda y de distribución de la población. Hacia estas fronteras que, pues que sin duda, serán este, bien aprovechadas? Sí. sí a, a mí lo que me gusta muchísimo de, del enfoque de esta parte y, bueno, de las posteriores que vienen, es que se focaliza en, en otra forma de, de adaptarse al entorno. Es decir, cómo podemos utilizar estos recursos, eh, un enfoque completamente sostenible, eh, que. Además que como que respetando completamente la biodiversidad y cómo podemos adaptarnos a esos entornos sin, sin, sin deteriorarlos. No tiene un enfoque turístico, por decirlo de alguna forma, que es como lo que se hace hoy, eh, sino que es el, el propósito de esta... Ay, bueno, es, el, es justamente lo que viene después. Pero cómo, cómo podernos... A adaptar de una forma en la que en lugar de, de explotar la naturaleza, hacemos un pacto con ella. Es decir, eh, eh, comprendemos que formamos una parte simbiótica y que al igual que no que, que no nos dañaríamos, eh, diciéndolo así, en primer lugar, intentemos hacia el, el hacia pues a la conservación, ¿no? Eh, comprenderíamos que, por ejemplo, eh, eh, yo os estoy viendo a través de Skype ahora, ¿no? Y, y, y me veis a mí. Entonces, percibís pues en mi boca, en mis ojos, en, en mi rostro, etcétera, Pero... Conexiones que están interconectadas en la naturaleza, como el núcleo de hierro que forma la magnetosfera, que nos eh, salva de los rayos solares, el ciclo hidrológico, la, la tectónica de placas, son una parte tan integral de mí como mis más percibidos pulmones o mi cerebro. ¿no? Si eso falla, pues nos vamos todos. Entonces, creo que ese cambio de perspectiva eh, de entender que, que tenemos un, unas conexiones vitales con… Con la tierra y con la naturaleza en sí, eh, se, se denota en este en este capítulo, ¿no? Sí. Y mucho, sí, sí. sí es... Pero fresco Fes siempre toma todo en cuenta. No, no deja nada sin, sin comentar, sin tener en consideración, ¿verdad? Siempre es esta visión holística que yo. Además que es que, eh, por ejemplo, cómo está armado el capítulo eh, está muy bien porque aquí te habla de, de cómo podrían extraer ¿no? los recursos y, y luego siempre es esa, ese pensamiento que no se, no se piensa únicamente con, con un fin y, y utilizar un producto y ya está, sino que, que el diseño de todas las cosas respeta ese ciclo en el que no hay basura. Eh, en la naturaleza y que, y que se tienen en cuenta todas las, todas las fases de diseño la extracción, la utilización el reciclaje eh, etcétera ¿no? y, y como puede siempre, sí, sí, siempre con un enfoque sostenible Exacto tiene que ser inteligente y sostenible el enfoque yo estaba mirando ahora muy rápidamente y por encima el tema de las medicinas porque comenta que se podrá encontrar medicación en, en el mar, ¿no? Y yo no lo sabía, esto tampoco, hasta leer el libro. Y resulta que hay muchas cosas que tienen pro, eh, eh, pot, eh, vamos a ver, ¿cómo se dice? Eh, cualidades anti, anticancerígenas, eh, tranquilizantes, antibióticos, etcétera, etcétera, eh, ant, anestésicos, eh, y se encuentra todo esto en... en en lo que pueblen el mar, en los bichos que pueblen el mar y las, las algas y todo, ¿no? Así que muy interesante este tema también porque eh, actualmente estamos llegando a un punto que los antibióticos no están reaccionando contra los superbugs. Um, por eso se ven infecciones que el, el Streptococcus, creo que es uno que, es el, que se pone la gente de estas infecciones en los hospitales. Entonces necesitamos más antibióticos, pero claro, pasan años para desarrollarlos, para descubrirlas. Incluso yo vi una vez un documental que se fueron a cuevas a buscar hongos que podrían ser potencialmente, eh, que tendrían cualidades antibióticos. O sea, que es, es alucinante. Y como la gente se, se automedican pues, y lo toman cuando no deben, pues el cuerpo ya pierde su... Su, uh, su, la medicación pierde su eficacia contra la infe las infecciones y las enfermedades. Entonces, esto también es otra razón por la cual tenemos que estar mejor educados científicamente. Pero vamos, el tema de, de medicaciones en el mar es, es... ¿Cuánta gente sabe de esto? <risa> ¿Cuánta gente sabe de esto? No, yo no sabía. ¿No? Pero claro que me imagino que debe ser un basto en, re en recursos. Aunque en aunque el momento sí es, sí es difícil de imaginar, porque uno imagina el mar a veces muy vacío, pero es todo lo contrario. Claro. Y, y mira cuántos ya que hay en el mundo, pero aún así tenemos mucha ignorancia, mucho desconocimiento sobre lo que el mar, la, la, el potencial que tiene el mar. Sí, así es. Víctor, ¿quieres leer la próxima parte del propósito? Este, sí, claro, a ver, déjame regreso al PDF, Muy bien, eh, aquí va, un segundito, propósito, algunas de estas ciudades podrán servir como universidades y centros de investigación, donde los estudiantes de todas las naciones podrán estudiar ciencias marinas y gestión medioambiental oceánica, también podrán servir como estaciones de monitoreo de las corrientes oceánicas, patrones climáticos, ecología marina, contaminación y fenómenos geológicos. Naves robóticas sumergibles serán diseñadas para exploración marina, las que estarán a disposición de todos quienes deseen hacer uso de ellas. Otras plataformas marítimas podrán ser utilizadas como la, sistemas de lanzamiento de cohetes. Los vehículos lanzados al espacio desde el ecuador permiten ahorrar energía, ya que el ecuador es el lugar de la Tierra que se, consume, que se mueve más rápidamente. Los lugares de lanzamiento localizados allí podrán aprovechar al máximo la rotación de la Tierra y obtener una, fuerza, una mayor fuerza de empuje y requerir menos combustible para alcanzar la, la órbita geocéntrica. la órbita Entre paréntesis, la órbita de un satélite que gira con la Tierra y se mantiene en una posición estacionaria con respecto a ella. Cierra paréntesis... Para órbitas polares, las plataformas de lanzamiento se encontrarán en la costa oeste de los Estados Unidos con sistemas computarizados de control y mando situados en embarcaciones o sobre las mismas plataformas. No todas las zonas de los océanos deben utilizarse para el desarrollo tecnológico. Bastas zonas pueden quedar como áreas protegidas para restauración, mejoramiento o preservación considerando las prioritarias de la, en la conservación global. Por ejemplo... Los bajíos color esmeralda del Caribe y los vastos bancos de arena de Leutera se cuentan entre las aguas más claras de las Bahamas y uno de los más hermosos atolones de, de coral en todo el hemisferio occidental. Las aguas que rodean estas islas varían de tonalidades, las que van desde el azul más profundo de la corriente del Golfo hasta el suave resplandor verde de las algas. Áreas similares existirán en el Pacífico Sur y muchos otros lugares en todo el mundo donde miles de millas de costa permanecerán inhabitadas. En un nuevo espíritu de cooperación mundial, muchas de estas áreas podrán quedar protegidas y serán consideradas parques marítimos para la educación y el deleite de todos. En estas áreas, la única intervención humana será preservar y proteger estos santuarios acuáticos. Esto es lo que tú ibas a decir, ¿verdad, Germán? Un poco. Sí, sí, exactamente. <risa> La idea de que un sean universitarias y tal. Compañeros, okay. me tengo que retirar. Ha sido un enorme placer nuevamente haber estado con ustedes. oh Ahí va la un placer, Víctor. <risa> ¿no? Un Nos vemos la semana que viene, creo la semana que viene. Que pase. Chao, eh, Més. EBR, abrazos. <risa> a Igualmente. Feliz día, Víctor. Que vaya bien. Feliz, día, feliz semana. Feliz fin de semana, adiós. Igualmente. Adiós. Pues sí, la idea de que podemos estudiar y además todos tendríamos la oportunidad de estudiar. No sería unos cuantos que se pueden permitir el lujo de ello, sino será una posibilidad para cualquiera que lo quiere hacer y esto es fantástico. Imagínate lo que podemos avanzar cuando todo el mundo puede realmente dedicarse a lo que es bien, lo que es positivo y, y apropiado para, para el planeta y para nosotros. Sí, y que cada persona se pueda desarrollar según sus preferencias cambiantes, su modo de vida, cómo quiera desarrollarse, etcétera, ¿no? Sin las, las presiones actuales y las desigualdades y, y, y la falta de acceso, ¿no? Y Exacto. esto es maravilloso. De, de ¿Esto cómo puede repercutir luego en comportamientos mucho más relajados, en, eh, supongo que lo habéis contado, creo que el capítulo anterior era de comportamiento humano, pues sí. uh, No, el comportamiento humano era de los primeros, pero vamos. Ah, sí, pero bueno, que luego eso se, refleja, sí, se ha hablado, de, sí, se ha hablado de ello, sí. No claro. sí, sí. se puede reflejar una persona que se pueda desarrollar eh, lo más plenamente posible, que, es decir, que no tenga los impedimentos que tiene actualmente. Exacto, exacto. Sí, y, y me encanta la frase que dice, en este nuevo espíritu de cooperación global, claro, ya no es un, no es un pensamiento de eh, propiedad privada, de, de empresa privada, de, de ganar, ganar, o sea, perdón, de yo gano, tú pierdes, sino es un pensamiento de que si gano yo, ganas tú también, sí. y mi bienestar es tan bueno como tu bienestar. Eh, como el bienestar de los demás y, y también se aplica, teniendo en cuenta que somos criaturas ecodependientes, pues como, como bien de este, la biodiversidad cuanto más, más fuerte sea, pues mejor vamos a estar todos. Sí, sí, sí. Bueno, um, si quieres, hemos estado prácticamente una hora y nuevamente hacemos una hora de grabación. Ajá. Um, así que voy a parar la grabación y subirlo no, vale. ahí.